Bueno, no queremos hacer esperar al entrevistado. Eh, es abogado, profesor universitario, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo. Es un hombre que nos ha desaznado muchas veces y que es David Duarte, que tengo el gusto de eh, presentar. ¿Cómo te va, David? Eh, Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Lauje. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Un gusto muy bien. estar otra vez comunicado con usted. Bueno, le agradezco muchísimo. Eh, por supuesto que yo hice una interpretación mmm, judicial respecto del tema de la Corte y también política, mmm, respecto de la oportunidad de hacerlo cinco días antes para suspender y lo que me parece que era una desproporción de la Corte hacerlo eh, de esta manera y no con tiempo y no tocando el tema de fondo que tiene que ver con las reelecciones. Pero digamos... ¿Qué le parece a usted eh, eh, o cómo analiza esta decisión de la Corte respecto de las elecciones anuladas o suspendidas en Tucumán y San Juan? Bueno, en principio lo que advierto es como cierta manipulación de los tiempos, Ajá. lo cual es grave. Eh, es grave por lo siguiente, a ver. Eh, la Corte tiene muchos casos pendientes y hace, hace muchísimo tiempo que no los resuelve. Eh, y otros lo resuelve inmediatamente, como ocurrió en el caso de eh, la presencialidad en materia de educación, eh, cuando la RETA le pide a la Corte que se pronuncie, lo hizo muy rápido. Y ahora este, ya tenía opinión formada porque en el caso tanto de Evolución Liberal contra San Juan como eh, el otro caso eh, de Tucumán, Sí. Eh, en ambos, eh, ya tenía opinión formada, si cita un precedente eh, de Santiago Lestero, Estero, es decir, Correcto. si ya tenía opinión formada al respecto, ¿por qué esperó tanto? Y digo, eh, ¿por qué digo que esperó tanto? Mire, eh, Evolución Liberal inicia la demanda el 10 de abril. Perfecto. El, el día 12 de abril, la eh, Procuración General de la Nación, Ministerio Público Fiscal, eh, recibe el expediente y al día siguiente hace el dictamen y lo remite a la Corte y la Corte lo, re lo recibe el 13 de abril del 2023. Perfecto. Es decir, que mes, ya, que el día 14 de abril estaba en condiciones de pronunciarse. Es decir, uh -huh. si la, la, el Ministerio Público eh, se pronuncia en un día... ¿Por qué la Corte no puede pronunciarse también en un día? Sabiendo que hay antecedentes. Cali. Es decir, sí. lo, lo resuelve porque, a ver, una cosa es lo que nosotros podemos opinar respecto de la redacción de la Constitución de San Juan, el artículo 175, que es bastante ambiguo, confuso, y que podría tener una interpretación posible. Interpretación posible que debe ser, en mi opinión, resuelta por los jueces de eh, San Juan, porque se trata de la Constitución de San Juan. Y una vez resuelto por los jueces de San Juan, hay resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no es una Constitución este, novedosa, es una Constitución a la cual se le impugnan según las circunstancias. Digo, si las cuestiones son institucionales, como dice la Corte, que acá hay una cuestión de relevancia institucional que afecta al espíritu republicano. Sí. ¿Por qué no lo hicieron cuando apenas se sancionó la Constitución? De sí, sí indudable, indudablemente. Eh, eh, pues, eh. Esa es la coyuntura. Ahora, sí. fíjese usted que si nosotros ya tenemos posibilidades de pronunciarlo, por parte de, pronunciarlo digo, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del 13 de abril, ¿por qué lo hace justo un día después en que el resultado... Las elecciones que hay en Jujuy, La Rioja y Misiones muestran un panorama político que pone en jaque a la posición que venía viento en popa según los datos estadísticos que venían mostrando los medios masivos de comunicación. Claro, Duarte, eh, permítame una cosita. Es que ahí eh, es donde, por supuesto, que nadie va a ver, nadie con uso de razón, ni usted ni yo, vamos a quitarle, eh, a ver, eh, decisión eh, de carácter político a la corte. No son eh, son argentinos, no son... Este, todas las cortes del mundo tienen toman de alguna manera decisiones políticas amparadas en lo, en lo judicial. Ahora, el tema es que eh, lo hacen, según usted, con eh, sobre el, y lo grave es que se toma con una decisión sobre el pucho, le dan cinco días nada más ahora para resolver, y de hecho suspende una elección, y ahí es donde quiero eh, su opinión también. ¿Es, Mire, hay, es, es un exceso otro... suspender una elección...? Eh, eh, de parte No, de una no corte. solo que es un exceso, sino que es una gravedad institucional realmente en un país donde estamos en crisis económica. El dinero que le sale a estas provincias, suspender claro, las claro. elecciones, claro, eh, claro. provoca un impacto muy fuerte. Yo he escuchado eh, políticos de la oposición hablando de legisladores que debieran rebajarse el salario. ¿no? Los he escuchado, en todos los medios están hablando ahí que hay que rebajar el salario, qué sé yo. Y aplauden un fallo que tiene una, una afectación millonaria en, lo, en la cerca de estas provincias. Claro. Pero, a ver, seamos coherentes. Eh, Esto es un impacto eh, eh, en los recursos del Estado impresionante. Claro, claro. Ahora, más allá de la irresponsabilidad, Estamos hablando de una corte que está en un contexto de juicio político, de denuncias cruzadas, de eh, eh, vaciamiento de la obra social, que era una obra social modelo, la obra social del Poder Judicial de la Nación. Era una de las mejores obras sí, sociales me consta, sí. y la fundieron. Y acá no. se tiran la pelota uno a otro, que si sí es Maqueda, que si sí es Lorenzetti, que si sí es Rosati. Acá son responsables todos porque es un tribunal colegiado, Acá no hay que, ah no, pero era Fularito el que se encargaba. No, este es un tribunal colegiado, son los cinco miembros que estaban vigentes cuando no respetaron tener un directorio tripartito de la obra social, porque era tripartito, sí. tres cargos, uno solo habían nombrado, y a, a los otros dos no lo habían nombrado y son responsables los cinco que estaban en ese momento. Y ahora se viene a desgarrar las vestirudas, a responsabilizarse, Lorenzetti que se desentiende, le echa la culpa a Rosati, Rosati claro. que le echa la culpa a Lorenzetti, es decir, diciendo, no, pero en realidad el que se encargaba de esto es la maqueda, yo no tengo nada que ver, esto es el juego <risa> del huevo de, de, en ¿no? Pero ahora, sí. digo, esta corte que está siendo sospechada, como está en este momento en juicio político, no tiene autoridad moral para pronunciarse de la manera que lo hace, manejando los tiempos políticos. Claro, y esto me llevó claro. a una reflexión siguiente. ¿Por qué razón ponemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que resolver casos serios en materia constitucional, personas que vienen de la actividad política? Y claro, es ¿Por qué el no teléfono. se ponen juristas en ese lugar? que Necesitamos gente que piense del derecho, no que piense políticamente. Yo no niego la función política de una cabeza de poder como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero lo debe hacer con criterio jurídico, no claro. con criterio político. Este es el tema de siempre, doctor Duarte, porque eh, de, ayer, cuando, mientras lo escuchaba hablar a Rosati, que dicho se de paso, habló en una conferencia... este. Eh, en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, y habló de cómo eh, la institucionalidad del manejo monetario y de la moneda parecía un presidente de la Nación y no un presidente de la Corte, porque en todo caso es una prerrogativa que tienen Sergio Massa y Alberto Fernández, no este, los haya votado o no. Pero imagínese este... usted que una persona que eh, ejerce la magistratura sí. no puede estar diciéndole a la población cómo puede eh, interponer un amparo en caso de que si la, se embellece el, el billete, de cómo puede hacer un reclamo, porque ahí le está tirando letra a los abogados para que metan amparo, hagan cuestionamiento. Es decir, a ver, tiene que tener la posibilidad de, de ser, desentenderse, digamos, de las cuestiones coyunturales. Los lo, lo no jueces, quiero... sí. en su función, hablan por la sentencia, no pueden hablar en otro contexto. Bueno, en este caso, eh, eh, es como Rosati tomó. Rosa en hablando de que esto de que una necesidad y un derecho no era posible. ¿Pero es político o es un juez? No, además este, además esto ha tomado un protagonismo y después me parece a mí la oposición, inclusive en algunas declaraciones de sus, mostraron tanto entusiasmo los dirigentes de la oposición eh, por el fallo de la Corte que para mí Patricia Bullrich, que es una dirigente experimentada, comete un error porque manda un Twitter diciendo les paramos la reelección a los gobernadores a estos gobernadores feudales bueno este es otro tema porque lo que yo decía al principio es si no es correcta la reelección la re reelección y demás es otro tema jurídico que tiene que analizarse con tiempo ahora al mostrarse así Patricia Burri se muestra en concordancia con el fallo de la corte es decir la, la corte beneficia el es que no es que se muestra porque ella su reflexión no es una reflexión jurídica claro. sino que es una reflexión de manejo de poder Claro, es decir, totalmente, totalmente. Cuando al decir le paramos eh, es es casi un barra brava, ¿no? que que se jacta de, de haber este, blandido sus armas frente a un supuesto enemigo claro claro eh, claro claro, así claro. Que bueno me parece que eso es más para el diván que para la reflexión bueno política. después después vamos a tener un vamos a hablar con un psiquiatra eh, después de usted en serio eh, le digo por el tema de la violencia política porque es más de eh, estoy utilizando y no me quiero meter en otro tema porque este eh, porque ya es otra cuestión que también vamos a hablar en otro momento con usted pero esta cosa del enemigo kirchnerista este, ¿no? este, del enemigo peronista, del enemigo liberal, de los enemigos donde esta clase política trata de enemigos a rivales políticos con los cuales después se tiene que sentar en el Congreso, digamos, hay una manifiesta violencia, me parece, política, este, que gracias a Dios no tiene que ver con las armas, pero si lo dejan a mi ley, capaz que va con una bueno, ametralladora y eh, mata a todos. Mira ¿no? usted el clásico del domingo. Sí, un, sí. un árbitro no que, que resuelve ya faltando poco para terminar el partido un penal que obviamente es discutible sí, sí, que, sí, que, sí, sí, que resuelve sí, sí. de una manera que es discutible y un jugador que provoca no incita la violencia y se genera toda una ahí eh, trifulca este que uno de eso puede sacar un análisis y puede trasladar el problema de la sociedad argentina no, es decir totalmente. nosotros estamos transitando por un camino bastante negativo y no podemos aceptar eh, violentos en la política. Eh, este señor llamado Miley, que eh, tiene una, una, una actitud violenta, agresiva, eh, que obviamente genera en una determinada cantidad de personas de la población una adhesión, porque bueno, uno está un poco hastiado. ¿Y cómo no va a estar hastiado si los jueces que tienen que, Resolver conforme la Constitución, conforme a criterios jurídicos, resuelven conforme criterios políticos, y no solo criterios claro. políticos, sino favorable a determinada corriente política, y que se ha visto de esta Corte en los últimos, diría yo, de 2014 para acá, una actitud bastante este, sospechada, por eso ha sido motivo de juicio político. Sí. Entonces, debemos preguntarnos qué sociedad queremos, Ahora, doctor, sí. dígame, déjeme, dígame, déjeme una cosa. Eh, primero quiero que, también acotar que lo hace el fallo de la corte se produce en el mismo momento que la secretaria de Gerardo Milman, una mano derecha de Patricia Bullrich, en el estudio de Patricia Bullrich, según dice la propia exsecretaria de Milman, borra pruebas respecto del magnicidio, del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Olvidémonos que si es Cristina o no pero de una en ese momento vicepresidenta y en este momento vicepresidenta de la Nación, es decir, y quiero decirle, si es una manera de distraer también con este fallo, y otra cosa, ¿el gobierno tiene resortes legales sin pasar por encima del Poder Judicial como para parar esta ofensiva sin que quede esto... ¿Cómo parar, como, para, como lo hace la Corte, ¿no? sin pasar por encima de otro poder? ¿Tiene resorte para parar esta, este este pronunciamiento político? En, eh, en mi opinión el resorte que tiene es el juicio político como se, se, está, llevando se está llevando a cabo y estos claro. son son los únicos, los últimos manotazos que están dando. No, no olvidemos también la declaración de Marchi eh, en el juicio político eh, donde manifiesta eh, una serie de, de situaciones e irregularidades respecto de Rosati, claro, de cómo claro. recibía dinero, su, su chofer le llevaba dinero a la casa, de cómo compró aparentemente jueces eh, en una causa penal que, que se le estaba llevando por enriquecimiento ilícito. Sí. Es decir, hay una serie de cuestiones que se han desatado en el juicio político, el cual incluye personalmente a Rosati, que eh, son situaciones, bueno, que, que que están dichas y, claro, llama la atención que en ese mismo contexto donde la noticia trascendente es esa, tiran una noticia bomba, ¿no?, donde distrae eh, la atención y obviamente claro. acapara toda la atención, porque la lectura que tenemos que hacer es la elección tanto de La Rioja y Misiones, donde el oficialismo viene eh, ganando, eso, es Este fallo viene a frenar un tiro por elevación que va adelante a las elecciones que se vienen en La Pampa, en Tierra del Fuego, donde si bien en Tierra del Fuego tenemos ahí un radical, pero es un radical que apoya el, el proyecto kirchnerista. Sí. Es decir, eh, tenemos a Siloto en La Pampa y tenemos a Gustavo Sáenz del Frente Renovador en Salta. En Salta sí. Es decir, esas son las elecciones que vienen, y, a, y para mí este fallo, viendo lo que había sucedido el domingo 7, ¿no? en este, Misiones y La Rioja, dijeron, bueno, vamos a, a poner paño frío en, a esta andanada de, de, de gobernadores que están ganando, y que obviamente en este escenario político vendría esto como anillo al dedo, para generar también otro clima distinto diciendo estos feudos que vienen a avanzar contra la democracia y la república y pero es discursivo eso. no Claro, pero puede, que, pero de qué corte... Pero en qué manera sí. puede perjudicar ese fallo de la Corte? Usted quiere decir que puede haber otro fallo de la Corte que perjudique esas elecciones también? No, no. Ah, bien. Digo, el impacto que genera el impacto político, en la población claro. eh, no, en Más bien, más bien Totalmente Después, este, después se hacen las elecciones es y eso, ganan es, es un impacto político más que nada No es Exacto. un fallo jurídico Exactamente bueno, doctor, eh, yo le agradezco muchísimo la participación porque nosotros este, eh, de acá no ponemos en duda si el fallo de fondo que tiene que ver con las reelecciones o no es, es opinable y tendrá que resolverlo la justicia. Lo que no me parecía es que era, me parece que estaba manejando un tema, un tema político la corte que, bueno, no correspondía, ¿no? Y usted me lo confirma. Le agradezco mucho la participación. ¿Tiene alguna cosa que decir? No, no, simplemente es que eh, la, la Corte tenía oportunidad de pronunciarse en abril y esperó eh, a las elecciones del domingo para pronunciarse el martes. Y además le digo, votan este de manera virtual, no necesitan venir a Buenos Aires para votar. Es decir, el claro. hecho de que sea los martes... Eh, eh, circunstanciales, pueden votarlo en cualquier momento y a cualquier hora, porque es sí, Exactamente. Tipo. Doctor, le agradezco muchísimo la participación de trabajadores y empresarios, lo vamos a lo vamos a llamar porque la Corte ha tomado un, un, un, un vuelo eh, inusitado y estos temas judiciales son son buenos para seguirlos. Le agradezco muchísimo la participación en el programa. ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. David Duarte, abogado, eh, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, estuvo en Trabajadores y Empresarios.